Hay que salir campeón Y dolor, como te explico cuando te amo yo Que a donde vayas siempre me estoy yo de mi vida y mi corazón y